Hay algunas experiencias que yo creo que son interesantes en banca, donde de alguna manera se, ha, se, se legisla o se permiten que se, sea banca abierta o que eh, de alguna manera se regula la interoperabilidad de acceso a los datos para que alguien pueda de alguna manera tener varios proveedores de servicio que se conecten con los datos de su proveedor de banca principal. Pero pueden haber otros que le dan cosas que de alguna manera no tenga que la persona tener que ir al mismo para recurrir a todas las cosas y los otros no tener acceso a esa información. Entonces, regulando que de alguna manera tú entregas el servicio de banca, tú no eres dueño de todos los datos de la persona, de todas las cosas que están pasando, esas cosas tienen que estar disponibles para que la persona se los traslade a otro proveedor. Eso yo creo que en, en, en, en banca había un caso donde ha generado innovación y ha, ha ayudado y de alguna manera, eh, yo creo que eso, algo parecido, podría estar a, a pasando en, en educación. De alguna manera, tú me imaginas que un colegio puede tener toda la información, pero quizás yo quiero aprender a multiplicar y, o hacer algo que es donde alguien, el proveedor necesita saber cómo me está yendo el colegio para yo, ellos poder entregarme ese servicio. Y yo quiero poder darle esa información. Ahora no hay una forma fácil de hacer eso. Y, y no creo que ni siquiera está en el horizonte de lo que la gente está pensando. Pero en el caso de la educación es más importante que nunca porque es más ultra personalizado. Las personas caen más para tener una forma de aprender, cae distinta potencialmente. Y, eh, y hay mucha, mucha, mucha data que, que de alguna manera ahora no se está usando para nada, ni para bien ni para mal. Entonces, de alguna manera, como que ahí hay, hay mucho campo para legislar y tratar de dejar un campo abierto para que se inove, pero también se cuide la, la, la, la, la privacidad. <risa> O sea que yo tengo harta esperanza, que o sea, como que creo que hay una, un área ahí que, que de alguna manera la, la, la inteligencia artificial de alguna manera puede apoyar a los docentes, ayudarlos a encontrar herramientas que hagan lo que el docente quiera, de alguna manera para ayudar a un niño en particular. Como que el docente tiene más información porque está viéndolo, está interactuando, pero de alguna manera quizás no sabe de todas las posibles soluciones que hay o cuáles pare, pareciera ser que quizás son buenos para ese niño, para esa situación, dado la información que tiene el docente. Entonces, yo creo que hay una complementariedad potencial donde los docentes van a estar de alguna manera, eh, como tú dices, como mediador, con de alguna manera un acceso súper grande de, de alternativas y pueden estar de alguna manera como juntando un conjunto de soluciones o, o, o cosas que los niños puedan ir aprendiendo que ayuda a personalizar. Manera, si uno hace la sala de clase, la misma clase para todo que es lo que el profesor tiene que hacer ahora, porque el profesor le cuesta mucho ir personalizando para cada niño su experiencia. La alternativa externa es que los niños, cada uno su computador separado, nada que ver y no hay... Yo me estoy imaginando que yo creo que va a haber una cosa intermedia donde de alguna manera el profesor va a estar empoderado para poder hacer clases más personalizadas, con la ayuda, de alguna manera, de estas tecnologías que les permiten y seguir teniendo un rol relevante. Yo creo que no va a ser fácil reemplazar al profesor completamente, especialmente. Eh, cuando uno se mueve más allá de cosas rutinarias, como multiplicar. Porque eso ya sabemos que uno puede hacerlo un apto el día, pero eso es muy poco de lo que los niños tienen que aprender en el colegio.